Eh, docente que inspira, y vaya, que se inspira, 500 mil, más de 500 mil suscripciones en YouTube. Hola, Damián. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mira, a los Rey Muchas León, levantá tu premio, así, Ahí, para que lo vean en casa. Ahí se ve. Ahí Excelente. Bueno, ahí está el primer premio. Sí, la verdad que, bueno, muy contento, muy agradecido por esta invitación, por estar acá y, bueno, por poder compartir un poco el trabajo que realizamos, ¿no? Claro, Bien. y como comentábamos, también cuántas personas que también se inscribieron en este concurso sí. y terminaste quedando vos. ¿Qué sentís, o sea, que, que con, con esto que te pasó? Y la verdad que, bueno, mucho orgullo, mucha responsabilidad también, porque uh -huh. al principio cuando me motivaron para inscribirme en el concurso, eh, no pensaba hacerlo porque habían muchísimo, la edición anterior habían más de 3.000 y este año habían más de 4.000 que, bueno, eh, se han suscrito. Digo, no, no voy a quedar entre tanta gente, entre tantos docentes que hacen tantas cosas a nivel nacional uh -huh. y que quizás están en lo encubierto, no se ve todo el trabajo que realizan. Y bueno, me dijeron, sí, dale, que vos haces cosas muy buenas. Y bueno, ahí me, me inscribí. Tuve que llenar un, mucho formulario, mandar muchas cosas y presentar uno de los proyectos que realizo. Entonces, bueno, presenté mi canal de YouTube. Y bueno, quedó seleccionado. Quedamos entre 23 semifinalistas de uh -huh. todo el país, de diferentes provincias. Y después en la que eso lo hizo la Fundación Barque, con un jurado que ellos tienen. Y después quedamos seis finalistas, de los cuales, bueno, éramos dos de Mendoza... Eh, una profe de La Pampa, una profe de Santa Fe y dos profes de Buenos Aires. Eh. Y bueno, después de allí no, nos dieron la noticia de que bueno había quedado como ganador. Eh, contale a la gente, a los que no conocen, de qué trata esto de matemáticas positivas, así se llama el canal de Damián. Bueno, Matemáticas Positivas, ustedes ahí están viendo un poco en la pantalla, un poco surgió antes de la pandemia, un tiempo antes de la pandemia. Oh, ¡Qué visionario, eh! Sí, porque en realidad fue motivación también de mis estudiantes, ellos siempre allí diciendo, profe, ¿por qué no sube videitos a YouTube? Que Está bueno la forma en la que explica, nos gusta. Así que ellos mismos se quedaban fuera del aula después que terminábamos de, de la materia, ¿no? Y con sus celulares me grababan... Eh, me ayudaban a editar y bueno, así fue que se creó el canal de YouTube y empecé a subir videitos videitos y bueno, después con la pandemia fue como que hizo el como boom, creciendo. como que creció mucho porque me empezaron a escribir padres, docentes, estudiantes de otras provincias, de otros países también, sí. muchos de México, Colombia. Y, y, y, y contanos qué tiene tu forma de explicar, o sea, qué es lo, lo, lo que te hace diferente a los demás. Eh, yo lo que he tratado de, de sumarle como para darle una impronta distinta o algo innovador es que me grabo jugando a los videojuegos, por uh -huh. ejemplo al Fortnite... Al Estambalgay, al FIFA. FIFA, <risa> al FIFA, que ahora estamos con todo el tema del Mundial. El mundial claro. Así que bueno, grabé varios videitos allí donde los chicos tenían que averiguar la altura que alcanza la pelota, la trayectoria que hace la pelota cuando se tira un córner. Y bueno, también eh, les he hecho, por ejemplo, estadísticas ahora con la, el listado que presentó Scaloni Ajá. de los jugadores que van a ir al Mundial. La lista preliminar que él hizo, bueno, calcular el promedio de las edades, hacer que los chicos eh, calculen todo lo que es los gráficos, de distribución de frecuencia y, bueno, y varias cosas más. Es, eh, esta forma de explicar que evidentemente te distingue porque tus alumnos te pidieron que, que grabaras y subieras videos, eh, es innata, la entrenaste porque, viste que a veces uno puede saber mucho de algo y no saber explicarlo. Yo pobre claro. mis hijos cuando me piden que les explique algo porque... Me enrosco de tal manera. <risa> Por eso te pregunto si, si vos sentís que es algo innato o lo entrenaste. Y yo creo que ha sido todo un proceso, sin duda, un proceso de que yo aprendí y vi esto que estábamos hablando recién, ¿no? De quién nos inspiró. Yo me acuerdo de uh -huh. una profe de matemática. Ah, ¿te acordás, tú sí, uh -huh. sí, varios y varias profes, entre ellas una profe de tercer año, eh, Esther Sánchez de Concati, no sé si estará todavía, la verdad que no la he contactado pero ella me acuerdo que nos enseñaba ahí en la Escuela Videla de Luján, nos enseñaba matemática de una manera muy simple, muy práctica, eh, algo de, relacionado con la vida cotidiana, entonces eso estaba muy bueno para que, que pudiéramos, digamos... Eh, aplicarlo en todo lo que nosotros Totalmente. hacíamos Para entonces, eh, lo que yo fui implementando una vez que me recibí fue tratar de mostrarles a los chicos la matemática de una manera distinta y trabajar también mucho lo que es con la motivación claro. eso es fundamental eh, más allá de la materia que uno enseñe, sí. la motivación, el trabajar con la actitud por eso ustedes van a ver eh, quizás hay en alguno de los videitos lo que es la actitud positiva, que es una frase que siempre les escribo yo en el pizarrón o los dibujaba en clase, siempre tratando un poco de romper ese hielo y esa estructura que a veces, eh, o esa barrera que se pone ¿no? con los docentes de matemáticas. Deciden... Bueno, eso te quería preguntar: ¿qué onda la, carre... la, la materia matemática? ¿Es algo que tenemos ya establecido en la cabeza que es imposible y que los que nacieron y que les gustan las matemáticas lo pueden hacer o no? Yo creo que. Que no es así, o sea, yo creo que todos podemos aprender, uh -huh. ya sea matemática o el área que queramos. A veces uno tiene ciertas facilidades más para una cosa que para otra, pero todos podemos aprender lo que queramos. En nuestro cerebro tenemos una capacidad del desarrollo cognitivo, de poder desarrollar habilidades que no nos imaginamos y que... Quizás vos decías, pero, ah, yo podía hacer tal cosa. Y bueno, en matemática también. En matemática hay gente que dice, no, yo no sirvo, yo no puedo. Y cuando se ponen a, a hacerlo, ya sea a través del juego, porque también hago campeonato de ajedrez, de lo que sea, con los chicos, eh, se dan cuenta de decir, ah, yo puedo resolver esto, yo puedo hacer esto. Y, y lo veo con gente grande, porque trabajo mucho con adultos. Ah, contanos eso, qué interesante. Sí, estoy... Bueno, allí en el videíto en el cual me seleccionaron es porque hay una, una alumna, que es Cristina, que tiene 72 años, en uno de los SENS, donde trabajo. Y, y bueno, allí ella... Eh, muestra de que, que también se puede aprender dice a partir de cómo usted nos enseña ahora me gusta la matemática ella también juega los videojuegos entonces bien. la idea es poder romper ese mito de decir no, los chicos se la pasan todo el día jugando los videojuegos o no se puede aprender, bueno los grandes también podemos aprender ¿Damián? de una manera distinta eh, han llegado mensajes que ya vamos a compartir, pero en principio decirte que lo has entendido todo. Nosotras acá hemos entrevistado a gente vinculada a la educación, que habla de inteligencias múltiples claro. y de la importancia de comprender que no todas las personas somos iguales, que Exacto. tenemos distintas habilidades, distintas formas de aprender. Y creo que vos eso lo tenés clarísimo por esto de generar motivación, incentivo para, a través del juego y demás. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos han escrito ustedes al 2613444444. Cuatro. Te preguntamos, mira, algún docente te marcó y bueno, también estaría bueno que nos cuentes la historia. A ver qué tenemos acá. Hola, la señorita Susana Lardet. ¿Saben por qué? Porque hacía reír, era Bien. creativa, ocurrente, siempre de buen humor, amorosa ella. Yo tenía siete años y la amaba. La señorita que me marcó fue de sexto, Marisa Torrecilla de la Escuela Fray Luis Beltrán, que fue maestra de mi hijo de primer grado. La amamos. Mil felicitaciones, profesor Damián. Eres un gran profesor y una excelentísima persona. Es un profesor que ama dictar clases y ayudar a sus alumnos, a los jóvenes y en el CENS a los adultos. Bueno, también... Una como... ex alumna, Mabel. Bueno, mira acá, Mabel <risas> Rodríguez, te mandamos un beso enorme. Buenas tardes, todos mis docentes marcaron mi vida al punto tal de amar la docencia para seguirla con vocación y compromiso hasta el día de hoy. Aprovecho a saludar al profe Damián, un genio con una humildad única. Dios lo bendiga y lo sigo usando en cada lugar donde esté inspirando. Un docente que me inspiró a ser docente yo era un profe de química todas mis maestras amadas de la escuela Quintana, pero la mejor mi madre Leslie Romero de Gamboa, amor por sus alumnos, feliz. era feliz dando clases. ¿Qué tenemos por acá? Hola, soy de La Rioja, Chilecito el profe que me inspiró fue un profe, un profe de historia universal Daniel Casas excelente docente en el nivel terciario, nos dice María Eugenia a Daniel también puede ser que se haya ido por ahí una. Bueno, de todas maneras, a él. Que... Claro que sí. Le mandamos saludos y que me quedé con Nos Escribe desde La Rioja. ¿Viste? Sí. Vamos, mi hermano Marcelo es docente en una escuela a siete minutos del Centro Urbano Marginal. Tiene un armario que guarda de todo. Cuando lo abre sale magia y sus niños son felices. Buenas tardes hermosas. Bueno, la maestra que marcó mi vida fue la señorita Alba Estela Camargo, de quinto grado en la Escuela Nacional número 81 General de, San, de José de San Martín, en Las Heras. Me encantaría saber de ella. Tengo 60 años y la tengo en mi mente, sobre todo para el Día del Maestro. La recuerdo con mucho amor. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Lema. Fui estudiante en una secundaria en Maipú y Damián me preparó para recuperar una materia. Sí, doy fe de que Damián tiene un don para enseñar. Me da orgullo haberlo conocido. Bueno, enseguida bueno, en seguimos con más mensajitos y les agradecemos. La verdad que, bueno, lo que tiene que ver con, con el colegio, ¿viste? Cuando hay que viajar un poquito... No. Al pasado Vos es viste esa memoria, ¿no? Sí, impresionante. Escuela, año, sí. Todo, todo me encantó. Y uniéndome a esto que decía Mari también, uno que, que, que es mamá y que va pensando en el tema de, de la educación, que todo va cambiando, la tecnología va avanzando un montón y pensando en el tema de las matemáticas, qué tremendo ahora el tema de la calculadora, los celulares y la computadora, porque hace que los chicos resuelvan todo de una manera más fácil. Y claro. por ahí los papás que no sabemos explicar estas cosas es como que, bueno, no nos queda otra y recurrimos a eso. Y qué importante que todos tengan esta parte, que tenés la parte lúdica, creativa y sobre todo entender a la persona que está queriendo aprender. Tal cual, yo creo que como ustedes decían recién, eh, la forma de aprendizaje de cada uno es diferente y la utilización de los medios y las herramientas que tenemos de comunicación actualmente... Es algo que nosotros en nuestra época, no yéndonos tan lejos, en nuestra propia época, unos años atrás, en la secundaria, no teníamos quizás, no teníamos el celular, no teníamos aplicaciones o teníamos que ir a la biblioteca y pasarnos horas allí buscando libros. Hoy en día, a través de un clic, uno puede meterse en YouTube o puede descargar una aplicación que te explica que te ayuda a meterse en, en algún tutorial y te ayuda muchísimo. Entonces yo creo que hoy en día, el, tanto los chicos como los padres tienen más herramientas. El tema de, bueno, es saber y los docentes y creo que docentes, todos deberíamos aprovechar de esta oportunidad porque eh, eh, la tecnología puede tener su contra pero tiene mucho de bueno tiene estás mucho diciendo? positivo y tenemos que aprovechar lo positivo no sí, sí totalmente bueno. no, no solo que es creativo, ocurrente, buen profe, humilde, como diciendo solidario ganó un millón eh, por este concurso. No se lo deja todo él, ¿vas a regalar juegos didácticos? Sí, exactamente, ya. bueno, un poco la intención que es parte del premio es poder eh, repartir y ayudar, equipar en las escuelas en las que estoy trabajando, eh, sumar más juegos didácticos que, que no todas las escuelas tienen y to no todas las escuelas lo implementan. Sí. Entonces, bueno, porque está demostrado que, que ayuda a desarrollar la capacidad cognitiva de los estudiantes, el poder jugar, el poder divertirse y el poder aprender de una manera distinta, así que... Y, y no hay límite ni tiempo para seguir aprendiendo. Esto que contás de tus alumnos, adultos mayores, que capaz que en su momento no tuvieron la oportunidad de poder aprender y que hoy lo eligen y que lo hacen, y me imagino que deben poner todo de sí, es lo único que nos llevamos, ¿no? El aprender, nadie nos Exacto. puede sacar ese derecho. Exacto. Y bueno, lo lindo es poder ver a adultos mayores, como decía recién, poder jugar a aplicaciones o a juegos que juegan sus nietos. Uh -huh. Entonces me ha pasado de que al día siguiente me dice, profe, le enseñé el juego que nos enseñó usted y a través de eso le expliqué matemática a mi nieto. Es wow. decir, eso es muy lindo y muy gratificante Exacto. porque no solamente ellos aprenden, sino que pueden acercarse más a sus hijos, a sus nietos, y pueden compartir con ellos momentos inolvidables. Qué Totalmente. Bueno. Han llegado hermoso. más mensajes, Damián. Bueno. Eh, ya mismo los compartimos, los ponemos en pantalla, nos están contando qué docente los marcó y por qué. Hola, chicas. A mí me marcó mi seño de... ¿Qué habrá tenido la seño de primer grado? Porque viste que Es la primera, claro. Muy bien. Margarita Manresa de Bobadilla, de la Escuela Ejército Los Andes de Tunuyán, ya hace 50 años, nos dice Estela. Hola, sí, mi señor de primero y segundo, Alejandra Morelato, tu hermosa persona. Siempre te recuerdo, Damián. Fui tu alumna ah, en el sí. CEN, Francisco Oreglia. Siempre tan excelente pedado. Pedagogo, Soy Alejandra Pirri de Maipú. Sí. Yo quiero felicitar al profe Damián, un excelente profe. Mi hija lo tuvo en pandemia como profe de matemáticas y fue muy práctico y muy especial en explicar su materia. Somos de Maipú y mi hija concurre a la Escuela Técnica de Cruz de Piedra. Muy merecido saludo su premio. A toda es que la mira... escuela 4039. La de Maipú. Que... Este mensaje lo acaba de decir, práctico. O sea, también, ¿no? Ser práctico sí, para explicar, tanto. me parece que también esa palabra... Eh, dice un montón, genio Damián, desde chico tuvo esa gran vocación y entrega para enseñar. Gabriel de Luján nos dice. Hola, buenas tardes, chicas. En el secundario me marcaron tres o cuatro docentes y dos preceptores, pero hubo un docente que me marcó. En la entrega de diplomas al finalizar el secundario yo estaba con parte de mi familia que había asistido y se acercó uno de mis profesores de matemáticas, ingeniero, y preguntó, ¿ustedes son los familiares de Sergio? A lo cual uno de mis familiares dice que sí. Entonces el profe dijo, los quiero felicitar porque Sergio ha sido un alumno muy responsable. En ese momento también se acercó un preceptor diciéndole a mi familia que yo había sido un muy buen alumno. Qué linda historia. Hola, mi señorita de segundo grado, Ana María, me dijo que si no aprobaba matemática, me iba a bajar de grado <risa> e iba a volver a primero. Igualmente pasé, pero siempre me costó matemática en la secundaria, Esos me la llevaba todos negativos. los años. Ese es el, negativo. El, el, claro, ese, negativo. ese es el que no hay que hacer. Total. Buenas tardes, la profesora Ana María de Tomás, y el que haya ido a la escuela normal se acuerda de ella. En cuarto año de la secundaria escribí Guerra Sinú. Me hizo escribir tres hojas con la misma palabra. Cada vez que escribo guerra, sí, me acuerdo de ella. <risa> me pasaría lo mismo. Hola, soy Antonella Molina. Una profe que me marcó fue de literatura e historia en Colegio Enet de Luján. Muy cariñosa, dedicada a sus alumnos. Es hasta el día de hoy que estoy en contacto con ella. Incluso fue a mi fiesta... Uy, mira qué lindo. Fue a mi fiesta de 15. Ya han pasado de esto más de 15 años y sigo en contacto. Ay, Qué lindo. Hola, buenas tardes. Soy Flavio Rodríguez. La docente que me marcó es Eliana Maglioni, mi profesora de contabilidad en la secundaria. Una genia. Nos enseñó en dos años contabilidad de nivel superior. Ella me entregó el diploma cuando egresé y me dijo, espero verte como colega muy pronto. vueltas de la vida. Fue mi profesora en la facultad y me dio el diplomado cuando me recibí. Sigo en contacto con ella. Hace nueve años soy docente de nivel superior y trato de inspirar a mis alumnos no solo a aprender, sino a ser mejores personas cada sí, día. Qué Angel. lindo, muy lindo ese mensaje. Hay maestros que son un ángel en la vida de los niños. Mi hija tuvo a su seño Miriam Jiménez de la escuela Canepa. Ayudó mucho a mi hija en nuestro peor momento, amorosa, dedicada, paciente, creativa, hermosa. ...cuántas historias compartidas... ...la docente que me inspiró... ...siempre fue la señorita Mirta Serna de Díaz... ...cuarto grado de escuela Origones... ...sabés que me quedé con el mensajito este... ...que decía de la maestra que acompañó a su hija... ...en un momento difícil... ...y yo recuerdo que también en algún momento mío... ...de la infancia fue bastante complicado... ...y yo quería que mi señorita sea mi mamá... Claro. ...no quería irme a mi casa... Sí, ...era como sí, que no. yo quería seguir con ella... ...y acompañarla a su casa... Impresionante es el apego uno, sí. de la relación que uno establece. Sí. Totalmente, totalmente. Sí. Eh, Damián, ¿qué te gustaría que pasara con, con nuestra educación que en, en, en tantos ámbitos este, está quedada? Si hablamos del reconocimiento a los docentes está en deuda, si hablamos de tecnología está en deuda. Eh, está en deuda en muchas cosas, aunque yo sé que hay mucha vocación, mucha contención país en crisis donde a veces el chico va más por el plato de comida que por aprender, o el chico va con hambre y le cuesta aprender, entiendo todo el contexto pero te pregunto ¿qué, qué educación te gustaría? La verdad que, que uno cuando se pone un poco a analizar esta situación educativa vemos que, por ejemplo para el año que viene hay una reducción del presupuesto educativo, hay ya nos damos cuenta hacia dónde se apunta de mal de a nivel. Pegar. Sí, pero bueno, yo creo que hay muchos docentes cuando uno charla en la sala de profes con los maestros, con los profesores, cuando los ve que vienen de trabajar de otras cosas, porque muchos tienen doble trabajo o tienen que hacer otro trabajo cuando llegan a fin de mes, esto es una realidad. Eh, nos damos cuenta de, de esa necesidad de valorar, de volver a, a valorar la educación en general, más allá del rol docente que es importantísimo. Eh, el poder entender de que la educación se tiene que involucrar los padres, los estudiantes, los profes, y que esto es algo entre todos, no uh -huh. es solamente uno, si bien quizás uno pueda hacer cosas muy creativas y muy lindas, pero si no tenemos un acompañamiento desde el gobierno, desde el ministerio, desde los padres, desde la sociedad uh -huh. en general, es como que se hace muy difícil. Así que yo creo que lo ideal sería o lo que uno sueña, es que entre todos nos comprometamos, ¿no? Los medios de comunicación, todos, todas las áreas de la sociedad para poder valorar más, trabajar más por la educación, poder eh, buscar diferentes formas, ¿no? de, de poder enseñar. Eh, hoy en día vemos las escuelas que mm, mm. quizás no todas tienen conectividad. Tal, cual, eh, tal Y bueno, eh, es una realidad. Eh, y uno trata de, con lo que tiene, lo poquito mucho que tiene a... a... A su alcance, tratar de hacerlo mejor. Y eso uno lo ve con muchos docentes que a lo mejor están ahí en lo oculto, como recién se mostraba en, en los mensajes, que hacen muchísimas cosas muy lindas y que quizás no son reconocidas, no son valoradas. Y bueno, eh, esto que se hizo a través de este concurso creo que está bueno replicarlo en muchos ámbitos. La cantidad de mensajes la verdad que marcó, ¿no? La importancia de más allá de la educación y todo, de los docentes que atravesaron Tal por cual. la vida de cada uno, que te marcan un montón. Así que bueno, también agradecerte el estar acá y preguntarte, ¿actualmente estás dando clases en CEN, en colegio particular? Eh, ¿Qué estás haciendo? Bueno, de paso aprovecho, si me permiten, a mandarles un saludo, <risa> porque si no después, eh, a todo el CEN 3437 de Luján, uh -huh. CEN 3458 de aquí de Capital, CEN 3406 también de aquí, y bueno, la escuela Cruz de Piedra, de allí de Cruz de Piedra, el CEN 3500 también. Eh, estoy actualmente con jóvenes de adultos uh -huh. eh, Hace 12 años que soy profe de matemática, Siempre arranqué con la modalidad de jóvenes de adultos Y también con secundario común uh -huh. Y actualmente estoy principalmente con jóvenes de adultos solamente dando clases Y más a través de YouTube ahora a full life. Bueno, para también que te sigan. O, ojalá este reconocimiento que te ha llegado Sea inspiración para que muchos deseen ser docentes que Acá inspiran es. Estamos orgullosos como mendocinos eh, por vos y vos se nota que también sí, estás muy supuesto. contento con lo logrado porque le ha acunado su premio todo acá el está. programa acá y bien merecido que lo tenés. Así bueno, que gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y poder mostrar y visibilizar el trabajo que hacemos muchos docentes. Y las...